¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tomando Mate, Retomando Vida y hoy con un tema maravilloso, con un tema que creo eh, tiene muchísimo para trabajar, muchísimo para profundizar y claro, vamos a revelar cosas increíbles, extraordinarias El tema es la recámara secreta del corazón ¿Sí? porque todos hablamos del corazón de forma constante, impermanente, y más cuando queremos hablar del amor, o más cuando queremos hablar también de la salud, pero no vamos a hablar del corazón en su aspecto eh, como órgano biológico ni como sentimiento, sino vamos a hablar de manera mística, el corazón en su aspecto más profundo, aquella magia, aquella clave, aquella condición que lo posiciona como el centro, prácticamente, de lo que somos. Y, para continuar con esta plática, primero quiero narrar una fábula. Quiero narrar un cuento, porque se nos ha hecho costumbre y creo que ilustra muy bien lo que queremos nosotros expresar. Y dice así. Había una vez un albañil que quería jubilarse, ya estaba entrado en años, entonces se acerca a su jefe y le dice, jefe ya es momento de retirarme, ya, ya me encuentro algo cansado y la verdad ya quisiera jubilarme. Y el jefe le dice, sí maravilloso, siempre has sido muy buen constructor, muy buen trabajador, pero antes de que te vaya quiero que me hagas un último favor, por favor te lo pido, hazme una última casa este solo favor y ya ahora sí te puedes retirar y te puedes jubilar. Y claro, el albañil aceptó, el albañil dijo, bueno, ok, adelante, vamos a hacer la última casa. Entonces empezó a construir la casa, pero la empezó a construir pensando en todo lo que iba a hacer luego que se jubilara. Siguió construyendo con los materiales que tenía a mano, no de muy buena calidad, Siguió haciendo las labores que tenía que hacer para construirla, pero con desgano, porque ya, ya se había pasado ese tiempo para él. Sin embargo, la terminó. Y una vez que la terminó, le dijo, jefe, aquí está la casa, aquí está la eh, promesa que le hice, ahora sí me puedo retirar. Claro que sí, ahora sí te vas a retirar, le dice el jefe. Y le acerca unas llaves y les dice... Bueno, este es mi regalo para ti como retiro y como jubilación. ¡Zac! ¿Qué nos quiere decir este cuentito, esta fábula? Nos quiere decir que si nosotros actuamos y hacemos las cosas dejando afuera el entusiasmo, dejando afuera el presente, dejando afuera la buena voluntad, y la aceptación de que las cosas ocurren porque debe de ser así, porque tiene que ser así, entonces, sin ningún lugar a dudas, estamos dejando fuera muchas bendiciones. Estamos actuando en desarmonía, en desequilibrio. El corazón no es el protagonista de lo que somos. Y entonces... Ocurren muchas desgracias, ocurren muchas imperfecciones, ocurren muchos errores. No seamos como el albañín, no nos adelantemos, que no nos gane la emoción. Aceptemos las circunstancias como se van dando y veremos que luego llegarán a nuestra vida muchísimas bendiciones. Pero para eso hay que aceptar fundamentalmente que el principio de incertidumbre para nuestra vida no tiene que romper para nada ese equilibrio que debe de existir. A la incertidumbre hay que amarla, a la incertidumbre hay que aceptarla, porque esa es la característica del corazón. Porque cuando se rompe, ese flujo energético que se genera a nuestro alrededor de forma toroidal, no sé si ustedes sabían, como un toroide, ¿sí?, de abajo hacia arriba, fluye en forma de una dona en todas direcciones esa energía. Si nosotros aceptamos el presente, aceptamos la incertidumbre, entonces eso nos va poniendo en sintonía y nos va poniendo en armonía con el universo. Y genera en nosotros una alineación extraordinaria con esta zona del lóbulo frontal. ¿Sí? Se genera esa alineación de corazón y el sexto chakra es el óvulo frontal también llamado por la ciencia zona del silencio. Y le dicen así porque generalmente no trabaja, no actúa. Solo cuando estamos en meditación, solo cuando estamos en una concentración profunda o en una contemplación, esa activación se produce. Y entonces, claro, se genera un clic con el corazón y la energía fluye de manera extraordinaria. Por eso es que siempre nosotros alentamos a la gente que medite, alentamos a la gente que tenga tiempo para hacer silencio, para contemplar, para autoobservarse. Y claro, cuando el corazón está actuando de esa manera, fluyendo de manera toroidal, se activa una mente que tiene el corazón. Y es una mente extraordinaria. Es una mente cuántica. Y eso la ciencia ya lo ha descubierto. ¿eh? Ya se ha visto que el corazón tiene alrededor de 40.000 neuronas. 40.000 neuronas que hacen una labor de cerebrito que es cuántica porque antes de que los sucesos se den, ella ya le, le pasó la información al cerebro. Fíjense qué es extraordinario. Una mente maravillosa, una mente que está fuera del espacio-tiempo. Entonces el corazón es un lugar sagrado. También es llamada la recámara secreta. Es un espacio al cual uno puede llegar a entrar en donde, como decíamos recién, se sale uno del espacio-tiempo y en donde todo que, aquello que parecía imposible puede llegar a ser posible. ¿Sí? Dicen los Upanishads, eh, son estos libros sagrados, sin dudas, fíjense qué bonito. Si alguien te dice, en la fortificada ciudad del, de lo imperecedero en nuestro cuerpo, hay una flor de loto y en esa flor de loto un espacio pequeñito, ¿qué es lo que contiene que uno desearía conocerlo? Tú debes responder. Tan vasto como fuera de este espacio es el espacio pequeñito que se, el espacio, el espacio pequeñito dentro de tu corazón. El cielo y la tierra se encuentran ahí, fuego y aire, sol y luna, relámpagos y constelaciones. Cualquier cosa que te pertenezca aquí abajo y aquello que no está abajo, todo esto está reunido en ese pequeñito espacio. Dentro de tu corazón Los Upanishad son libros escritos hace miles y miles de años Por maestros muy sabios Ya nos hacían referencia Ya nos decían A partir de ese lugar místico De ese lugar energético De ese cerebro cuántico Todas las cosas pueden llegar a ser posibles En nuestra realidad Pero pero debemos alinearnos, debemos de ser dignos para que esa recámara se nos abra. Hay una alegoría a la cual todos nosotros conocemos, y es más, la representamos año con año, y es la del pesebre. ¿sí? El pesebre, ustedes saben, se hace en torno al niño Jesús, en donde se supone nació dentro de una cueva, ¿no es así? Una cueva en donde a una derecha y a una izquierda encontramos un torito y encontramos un burrito. ¿Sí? Y entonces, claro, ni más ni menos, esa cuevita es el lugar secreto del corazón. Que en donde, si queremos que nazca el Cristo, las emociones representadas por el toro Deben estar mansas, aquietadas, domesticadas, si vieron que el torito está echado siempre. Y en donde si queremos que nazca el Cristo también, la mente, representada por, muy bien por el burrito, por el burro, también tiene que estar domesticado. A la derecha y a la izquierda, emoción y mente totalmente controlados. Y entonces se da nacimiento al Cristo. ¿En dónde? En el corazón. Ahí está esa cuevita sagrada. Y en esa cuevita sagrada, el Cristo, también llamado Cordero de Dios, ¿sí? ¿Sí saben? No es casualidad, corazón Cordero. ¿Mm? Es el animalito que simboliza el corazón de Cristo, que cada uno de nosotros tiene. Bueno, fantástico, ¿eh? Fíjense ustedes, corazón en sánscrito significa saltador, saltador. Y es verdad, está permanentemente saltando, es una bomba ¿no? que bombea sangre a todo nuestro cuerpo. Pero realmente a lo que se refiere el sánscrito profundo, místico, es que es el gran saltador del tiempo. Es el gran saltador del espacio, es el gran saltador de realidades, si es que nos logramos sintonizar con él. ¿Mm? Maravilloso. Entonces no es solo una bomba de, de, de sangre, es el órgano de la verdad humana que cuando se miente el corazón se acelera. ¿Sí vieron eso? No se le puede engañar al corazón, el corazón cuando nosotros mentimos sale a, a quejarse. Y dice, algo está funcionando mal aquí. Y entonces, claro, nuestra energía empieza a disiparse. Ya no fluye de manera toroidal. Y se produce una desarmonía que afecta a todo el cuerpo. Que afecta a, su parte, a nuestra parte física, a nuestra parte mental, a nuestra parte emocional. Entonces, eh, hay que entender que cuando hay emociones o sentimientos positivos, como el amor, la gratitud, la compasión, el perdón, se incrementa la armonía, se incrementa esa famosa coherencia, coherencia cardíaca, o como a mí me gusta llamarla, abracadabra. ¿Sí? ¿Qué significa abracadabra? Lo hemos dicho muchas veces, pienso lo que digo y hago lo que siento. Cuando actuamos en coherencia, cuando actuamos en abracadabra, entonces estamos empezando a dejar que la realidad superior que, que fluya a través de nuestro Cristo interior, que está alojado en, el, en la recámara secreta del corazón, comience a darse a nuestra realidad, por eso la palabra mágica por excelencia es abracadabra, ¿no es así? <risa> bueno, la ciencia llegó a determinar que el campo eléctrico que genera el corazón es casi 60 veces más grande que el que genera el cerebro, enviando información a través del campo electromagnético toroidal, primero al ADN, ¿sí?, y luego a todos los sistemas, tanto como endocrino, linfático, circulatorio, digestivo, y eso lo dice la ciencia. Fíjense qué increíble y maravillosa función tiene ese corazón, dicho por la ciencia. Claro, los místicos lo venían diciendo de hace miles y miles de años, pero bueno, qué bueno que viene a confirmar todo eso la ciencia de hoy en día. En el corazón, en la recámara secreta de nuestro corazón, en la parte mística, se encuentra un centro holográfico en donde todo lo que es, existe y está. Es el lugar más sagrado del universo, desde donde se crearon todas las cosas que vemos en el exterior. ¿Sí? Increíble, ¿eh? Cuando uno llega a esa recámara y se encuentra con el Hijo de Dios, uno renace a una conexión con el Todo o con el Padre. La conciencia crística comienza a darse y comienza a brindarse. ¿Mm? La ascensión puede ser vista como un movimiento de conciencia en donde se sale de la cabeza, pensamiento regido por la dualidad, y la separación, por supuesto, para entrar al corazón, que es esa conciencia de la unidad y del amor. ¿Sí? Una vez que aprendas a moverte conscientemente por dentro de tu cuerpo, nosotros siempre queremos viajar hacia afuera, pero también podemos viajar en ese universo interior nuestro, ¿Mm? todos los místicos nos hablaban de ello, es cuando empieza el viaje real y verdadero. Por eso la meditación y la autoobservación. Todo esto te llevará a tu corazón y se te mostrará la entrada a tu altar más sagrado. Es por eso que en las iglesias existe el sagrario o tabernáculo, que es donde se guarda la Eucaristía, ¿no? El cuerpo de Cristo. Ese sagrario en donde la lucecita siempre está prendido está señalando el corazón, pero fíjense, siempre está cerrado. ¿sí? Únicamente en los momentos en donde ya corresponde, eh, se abre y entonces sí, podemos ver lo que existe dentro y disfrutar de lo que existe dentro. Sin embargo, dice, las puertas de este espacio permanecerán cerradas por siempre a no ser que estés en un estado específico de vibración y de amor. Hay que ser dignos para que ese Cristo, este, este sagrario y este tabernáculo se abra. La fuerza de la mente, ¿sí? a nosotros, hay que entenderlo, nos da la información del exterior. También nos da permanentemente condiciones que nos limitan. Siempre nos está bombardeando con ese no puedo. Trabaja Siempre, muy cómodamente, en un estado de seguridad y de protección. No le gusta la incertidumbre, no le gustan las cosas inestables. Se vuelve loca la mente. Y por supuesto se mueve a través del tiempo, pasando del futuro al pasado, del pasado al futuro, generando permanente miedo a lo nuevo, miedo a todo lo que desconoce. Y claro, hace permanente valoraciones y repeticiones de forma constante, de forma perseverante. Así funciona la mente. Esa es la mente racional que se revela frente a la fuerza inexpugnable, excepcional y maravillosa del corazón. Porque el corazón es total y absolutamente opuesto a ese funcionamiento. El corazón... Funciona entonces y lo caracteriza porque es una información no que sale del exterior, sino que sale del interior. ¿Sí? Es una sabiduría, es una información y es un conocimiento que fluye de manera increíble, como si estuviéramos conectados a una fuente o el corazón estuviera conectado a esa fuente. Alentándonos siempre a todos nosotros a condiciones que nos hagan superar, que nos hagan trascender, que nos hagan capacitarnos para diferentes aspectos de la vida. Ese es el corazón. Y de esa manera, claro, nos lleva a eso que tiene bien marcado y bien, bien eh, apoderado en el corazón. Que es la intención del crecimiento, que es la intención de permanecer siempre en una expansión constante. Esa es la voluntad que desciende de la divinidad, la elevación, la ascensión, el crecimiento, el desarrollo. Por eso siempre debemos avanzar, pero para eso debemos ser puro corazón. Entonces, el corazón tiene condiciones en donde el único tiempo que existe es el presente. Nada más, no hay pasado, no hay futuro. En el corazón todas las posibilidades son infinitas. No importa cuántas razones existan para justificar de que lo que vamos a realizar no es conveniente, ya que el corazón tiene razones que la razón completamente desconoce, absolutamente. Y el corazón es sin juicio, y el corazón es belleza y es creatividad. No es excepcional ese cerebro del corazón cuántico, esa mente cuántica, es fantástica. Entonces, para ir ya finalizando, como decíamos recién, la coherencia cardíaca, la resonancia, el abracadabra, es la llave para que toda la información o flujo energético se dé en equilibrio y se dé en armonía y afecte a todos los aspectos de nuestra vida. Y de esa manera el orden, la estructura, la conexión, la empatía con uno mismo, con lo que lo rodea, con el universo, se vaya dando. Es desde ahí de donde comienza en nosotros un renacimiento, o sea, una vida ahora sí como hijos de Dios. El todo es más que la suma de las partes individuales, así lo entiende el corazón. Y así debemos de vivirlo, y así debemos de sentirlo, y así debemos de expresar nuestra realidad. Nosotros no somos seres separados, nosotros no somos seres divididos o distanciados de todo lo que nos rodea, y de las personas, y del universo, y del cómo, y de las estrellas, y del viento, y de la montaña, y de la naturaleza, y del todo. No, eso es lo que la mente nos quiere hacer creer. Porque ahí está el ego. Y ustedes saben que el ego está muy, muy eh, amigado y, y, y, por supuesto, trabajando en conjunto con la Matrix. ¿Sí? Así que, a seguir el corazón que él sí nos va a dar a nosotros esa rebeldía para salirnos de forma definitiva de, este, de esta ego-matrix en la cual vivimos. ¿Mm? Y la ciencia, por último también, ha confirmado que cuando nosotros vivimos en armonía con el corazón, la salud física, mental y emocional existen de una manera extraordinaria, fabulosa, excepcional. La ciencia también ha dicho que la sensibilidad por supuesto crece, pero es una sensibilidad no con debilidad, sino con conciencia pleno, plena compasión, plena conciencia, pleno un conocer y un saber de las cosas que le suceden a las personas y a las condiciones a nuestro alrededor. Entonces es una sensibilidad, si actuamos con el corazón, que nos aleja también inclusive de la debilidad. Fíjense qué increíble. Porque es una sensibilidad consciente que comprende las circunstancias y condiciones de cada persona mucho más allá de la emoción o de la frustración o del dolor. Nos aleja de la debilidad, de la vulnerabilidad y de toda la información exterior que, que puede llegar a nosotros bloquearnos, obstaculizarnos. También favorece la intuición, la percepción, la creatividad, la genialidad, como lo habíamos dicho. Y actuando con el corazón, silenciamos la mente. Eso también la ciencia lo ha visto, lo ha percibido. Aquellas personas que son puro corazón, fíjense lo relajado que viven, lo relajado que están. Ser como niños, decía Jesús, para ello es el reino de los cielos. Y cuando hablaba de ser como niños, hablaba de ese estado en donde son puro corazón. Y claro, nos da magnetismo cuando actuamos con el corazón, nos da luz, nos da magia, nos da estrella. ¿Sí? La gente que tiene carisma, la gente que tiene magnetismo, la gente que tiene estrella, lo tiene porque vive en equilibrio, en armonía con el corazón, o por lo menos lo intenta y se esfuerza en esa dirección. Y por último, ahora sí, vamos a terminar con dos frases que hice esta semana y que tienen que ver con toda esta bonita plática que hemos desarrollado. Si hay amenazas por doquier, es porque se está en la profunda pesadilla del abandono, del abandono y el desamor. ¿Sí? Así que, obsérvense cómo viven ustedes. Hay miedos permanentes. Hay amenazas constantes, se sienten inseguros, están lejos de su corazón, regresen a él. Y la segunda frase, todo lo que pasa no solo pasa por algo, pasa porque fundamentalmente hay que aprender a aceptar, a comprender y confiar, logrando el abracadabra en cada uno de nosotros. Y muy bien. Muchísimas gracias, entonces espero le haya gustado el tema, compartanlo si es así y nos vemos entonces hasta el próximo Tomando Mate, Retomando Vida.